Hola, hola, hola, amigos, ¿qué tal? De nuevo aquí en Tomando Mate, Retomando Vida Qué gusto tenerlos de nuevo Y qué gusto tener mi amigo Gaby Aquí a Jessica ¿Qué tal Jessica? ¿Qué tal? ¿Nerviosa? ¿Por, ¿Por qué tal? Ah, ya se va a pasar, vamos a ver El mate hace muy bien para que cualquier tipo de ansiedad y de nervios se pasen, ¿no es así? Espero que te guste Bueno La semana pasada hicimos una propuesta de que ustedes que están detrás de la pantalla nos pregunten Para también ir haciéndoles participar e ir complementando estas charlas con, con preguntas que ustedes pueden llegar a tener. Por favor, no se olviden, sigan preguntando y nosotros aquí las vamos a leer como, como vamos a hacer ahorita. ¿Sí, Jessica? Así que, a ver, la primera pregunta, ¿cuál es? es Eduardo García Tobar de Madrid, sí. que es la abacuidad y Ajá. la nada. Ok. Eduardo García de Madrid, un seguidor nuestro de hace tiempo, nos pregunta qué es la vacuidad. Muy buena pregunta. Vacuidad viene de la palabra vacío, ¿sí? Del latín vacu. Y claro, si lo usamos en términos aquí occidentales de este tiempo, vacuidad, vacío, significa llevar una vida frívola. Significa llevar una vida sin sentido. Significa llevar una vida como la gran mayoría de las personas llevan. Así que somos todos vacuos, ¿sí? en ese sentido. Pero... Lo que se refiere a nuestro amigo, vacuidad, es por el sentido que se le da en Oriente. Es el sentido del vacío en lo que respecta a perder esa individualidad, a perder esa separación, a dejar la dualidad por unificarse con el todo. Es llegar a esa existencia en donde ya no hay más tú y ya no hay más yo. Es el vacío en el cual nos conjugamos y nos complementamos con el todo. A eso también le llamamos iluminación, a eso le llamamos también conciencia crística. Ataraxia también. Ataraxia también, exacto, hay muchos términos, pero el término de vacuidad es muy utilizado en Oriente y bueno, es vacío, el vacío en el cual nos encontramos con el todo. Y queda fuera, por supuesto el ego. Ese sentido de independencia que nosotros tenemos, de separación con lo que nos rodea, deja de existir y todo es uno. La vacuidad o el vacío es como la gota que cae al gran inmenso y vas a tomar y ya desaparece. ¿Dónde está la gota? Está en el mar. La podemos recoger, la podemos extraer. Otras gotas sí, pero la misma gota no, es imposible. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la segunda pregunta, Jessica, de nuestros seguidores ahí, en nuestro canal de YouTube? Nice de Monterrey, Ajá. ¿qué influencia ejerce la Luna? NICE de Monterrey, saludos para la gente de Monterrey que también nos ve. ¿Qué influencia ejerce la Luna? Fíjense ustedes. La Luna, considerado un satélite natural, eh, déjenme decirles que no es un satélite, ¿sí? ¿eh? Y no es un satélite porque es muy grande para ser un satélite De hecho es prácticamente un planeta, es más grande que Plutón Es más grande que muchos de los planetas que, que nosotros hemos descubierto Así que casi podría decir que, que, bueno, estamos siendo circundados por un planeta, no por un satélite Y también, déjenme decirle, y esto es más problemático, que tampoco es natural ¿Sí? No me voy a extender en ese tema de que no es natural Pero hay grandes investigaciones por ahí en donde se ha visto, se ha comprobado Y se tienen todas las pruebas de que no puede ser muy natural No solo por, porque su órbita es circular, perfectamente circular Y recuerden ustedes, se sabe que la Luna es mucho más antigua que el planeta Tierra Es mucho más antigua que cualquier planeta del Sistema Solar entonces, vino de algún lado. Y si vino de algún lado, el planeta Tierra captó a la Luna. Y si la captó, su órbita debiera de ser, no circular, sino elíptica, ¿no es así? Sí. Sin no embargo, es circular. Es fascinante. Ver que inclusive esté en una proporción tan exacta en lo que respecta a la distancia de nuestro Sol. Nosotros del Sol, con la nuestra a la de la Luna. Es una proporción exacta, tanto así que cuando se juntan tenemos la famosa... Cuando se alinean, mejor dicho, cuando no se juntan, no es imposible, ¿no? Cuando se alinean tenemos el famoso eclipse, ¿no? En donde perfectamente la luna tapa al el sol. Y bueno, hay investigadores por ahí, en especial unos rusos, Silvi Sérvaco, creo que, si mal no recuerdo su nombre, han hecho investigaciones donde demuestran y archidemuestran que la luna... No tiene nada de nada de, de natural. satélite natural, ¿no? Pero bueno, vamos a, a responder no. la pregunta de sí. ¿Cuál es la influencia? Mire, si han visto que el planeta Tierra, eh, mientras ejerce su, su órbita, va también haciendo una rotación y que pareciera que lo hace zigzagueando. Primero muestra el hemisferio sur, después muestra el hemisferio norte, y claro, por eso es que tenemos los diferentes, eh, gracias, las diferentes estaciones, ¿no? Invierno, otoño, primavera, verano, porque primero el hemisferio sur, después el hemisferio norte, y así, viceversa. O sea, se va eh, moviendo el planeta mientras va rotando, mientras va eh, siguiendo su órbita alrededor del Sol, como si estuviera borrachito. Claro, como un planeta borracho ¿Y cómo no va a estar borracho Si carga con un peso tremendo? En lo que respecta a esta luna Luna que no es un planeta Perdón, que no es un satélite Que tampoco es un planeta Luna que es algo que está ahí Como si fuera un cadáver Que, nosotros, que el planeta Tierra tiene que estar cargando. Ahora, fíjense Esto no está de ningún lado y se los voy a compartir a ustedes, aquí a Jessica y a Gaby. El planeta Tierra tiene también un cuerpo energético, un cuerpo vital. Ese cuerpo energético y ese cuerpo vital tiene una realidad sutil. Una realidad de la cual hay muchas ciudades y hay muchos habitantes. Es esa cuarta dimensión ¿no? a la lo, cual los seres humanos... bueno. Se nos dificulta, la gran mayoría de las personas Se nos dificulta poder tener acceso a todo eso De repente podemos captar algunos destellos Vemos a los ovnis que aparecen, desaparecen, ¿no? Pero hay toda una realidad En esa cuarta dimensión En ese cuerpo energético Que tiene el planeta, así como los seres humanos también tenemos Y está muy lejos esa realidad sutil para nosotros Porque hay algo que nos jala hacia abajo es algo 100% material, es algo muerto, es algo que nos lleva hacia, hacia la dualidad. Y esa es la luna. Por eso cuando la influencia de la luna es grande, es poderosa, los efectos mentales, emocionales, psicológicos de las personas, pues empiezan a hacerse bipolar, empiezan a alterarse, empiezan a acrecentarse, ¿no? Por eso a una persona lunática se, se lo cataloga, se lo etiqueta cuando no está en sus cabales. Entonces realmente la influencia y la injerencia sobre la luna, digamos que es jalarnos hacia los aspectos materiales y alejarnos de los aspectos sutiles, energéticos, porque... Eh, la Luna no tiene ese cuerpo vital, no tiene ese cuerpo energético como tiene el planeta Tierra. Entonces el peso de, del cuerpo físico del planeta, sumado al cuerpo físico cadavérico de la Luna, nos jala hacia abajo y encima hace que este transitar... Alrededor del espacio sea denso, sea pesado para el planeta Pero no solo para el planeta Sino para la vida que está dentro del planeta físico, Como nosotros Por eso es tan difícil salir de la dualidad Sí, Gary. Eso es la luna físicamente Pero también existe todo un lenguaje de la luna como símbolo También la luna representa lo femenino representa... Perfecto, exacto, bueno Claro que, si no fuera por la luna, la vida que hoy conocemos no sería tal cual la conocemos. Pero ustedes no se crean que no sería posible la vida sin la luna. ¡Ojo! eh. La vida sería posible sin la luna, solo que sería completamente diferente. No regido bajo estas leyes que nosotros hoy en día tenemos, pero la vida... Existió antes de la luna en este planeta Y si se fuera la luna del planeta, claro, habría grandes catástrofes Pero el planeta se volvería a acomodar y andaría mucho más suelto más ligero Y la vida sería mucho más fantástica en este planeta O sea que sí, continuaría la vida La vida continuaría, total y absolutamente Exacto Y ya la división y la separación entre el hombre y la mujer no sería tan... Acrescentado Tan marcado Claro Porque cuando Eva salió de la costilla de Adán Si ustedes ven la costilla Tiene forma de luna Está simbolizando que entonces Esa separación y esa división de la humanidad Se produce simbólicamente Gracias también a la luna Representado por la costilla de Adán Detalle para tener en cuenta también ¿Sí? Bueno eh, y claro, los ciclos eh, de, femeninos ¿sí? son total y absolutamente eh, marcados, están marcados por los tiempos lunares, cada 28 días, ¿no? El inconsciente también colectivo, el subconsciente está marcado por, por la influencia de la Luna. ¿Se tiene? podría decir que esta dualidad que existe es como una realidad de la Tierra y una realidad de la Luna que ejerce una sobre nosotros? sí, sí, sí, este planeta vive una etapa lunar, una etapa densa, una etapa en donde vivimos así, borrachitos, oscilando. Pero todo eso puede cambiar. Aún inclusive estando la Luna ahí, el cuerpo energético del planeta puede volverse tan poderoso que va a poder superar y trascender las influencias que jalan hacia abajo de la Luna. Eso es lo que se espera. Y por supuesto la vida que está en el planeta, todos nosotros. ¿Sí? Ah, interesante todo este tema, hay ¿eh? mucho para hablar. Sí. Hay mucho, y bueno, más adelante espero retomarlo y espero que ustedes también nos sigan preguntando, ¿sí? Y pasemos a la tercera pregunta. Víctor Salcedo, ¿cómo vivir en el planeta sin ser del planeta? ¡Oh, interesante! Víctor Salcedo ahí nos dejó esta pregunta. Bueno, eh, ¿cómo vivir en el planeta sin ser del planeta?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 Espero que hayan respondido, que hayan respondido las preguntas, <coughs> esta respuesta que, que hemos dado. Hay mucho más por hablar, por supuesto, y, y bueno, con la participación de ustedes vamos a, a continuar entonces, eh, respondiendo todo esto. Pero antes, antes que sigamos con, con nuestra charla, quiero agradecer a Francisco Grajeda, ¿sí?, Uh, Francisco Crasqueda de Chihuahua, que nos ha hecho alcanzar una máquina de cámara Kirlian. una un ecógrafo áurico, ¿sí? Un ecógrafo áurico, de lo cual vamos a experimentar, vamos a observar, vamos a ver tanto los chakras como como las energías áuricas, y vamos a ir evaluando y también vamos más adelante a presentarles a ustedes el material de nuestras investigaciones. Gracias a, a Francisco Grajeda de Chihuahua, ¿eh? al cual le envío un fuerte abrazo, lo conocí en Monterrey hace unos días. Y bueno, si no hubiera sido por él que nos hace acercar, que nos hizo acercar esta máquina, pues la verdad es que nosotros no hubiéramos podido tener acceso a ella, porque son realmente muy caras estas máquinas. ¿eh? Y él por vernos, como ustedes nos están viendo detrás de la pantalla, le gustó la labor que estamos haciendo, eh, con toda la confianza del mundo nos acercó a esta máquina, fuimos hasta Monterrey, lo conocimos, eh, nos enseñó un poquito a manejarla, y sí. hoy la tenemos aquí y vamos a trabajar con ella y luego le vamos a compartir nuestra experiencia. ¡Qué padre, ¿no? sí! sí. sí. Bueno, muy bien. Ahora sí, sí, vamos a tus preguntas. Mi pregunta, bueno, eh, ¿desdoblamientos de, en qué consiste ¿Por qué se da si en nos da? Ok Desdoblamiento astral Bueno, todos nos desdoblamos astralmente Todos Cuando nos dormimos Nuestro cuerpo astral se sale del cuerpo No todas las noches, pero sí muchas noches Y va a vivir las experiencias que necesita vivir A las dimensiones, a las regiones o a los sitios que necesita trabajar en, en esos planos, a esos niveles, para luego poder concretar y poder realizar su misión aquí en este mundo. Lo que pasa es que, claro, no todos podemos hacerlo de forma consciente. No todos podemos hacerlo a voluntad. Se requiere un enorme entrenamiento para eso. ¿Existe eh. algún ejercicio que, que se puede hacer eh, antes de dormir, algo que...? que sirva, y si es así ¿cómo podemos diferenciar entre un sueño normal claro. y un sueño de conciencia? Bueno, un, un verdadero experto es Castañeda, ¿no? en este tema, el arte de ensoñar es un libro del cual eh, les recomiendo a todos que lo lean y bueno, lean toda la obra de, de don Juan Matus eh, y Castañeda habla muchísimo de la ensoñar y tiene ejercicios también ahí que compartir eh, en, en sus libros pero eh, yo lo que sí tengo que recomendarle y sugerirle a todos es que en primera instancia debemos tener un cuerpo energético y sutil limpio de, de, de, de preocupaciones, depresiones, de estrés, de angustia. En primer lugar es eso, debemos de lograr serenidad porque eso de andar queriendo desdoblarnos astralmente cuando hay un desequilibrio grande, pues no, no va a dar resultado. Luego necesitamos una alimentación también lo menos tóxica posible, ah, sí. ligera, liviana, al dormirnos también tenemos que estar el, con el estómago vacío, y fortalecernos energéticamente, con meditaciones, con respiraciones, es toda una preparación la, la que hay que hacer. Y luego, a medida que vamos expandiendo nuestra conciencia en vigilia, ah, también sí. se va expandiendo la conciencia en el, eh, el, el, el, el sí. sueño. Exacto. Y entonces... Ya cada vez tenemos mayor, mayor poder de decisión. Claro que previamente, antes de dormirse, es muy bueno mentalizarse, ¿no? Y visualizar qué es lo que uno quiere llegar a hacer. Aunque realmente hay una sabiduría en nosotros que sabe mucho mejor qué es lo que tiene que hacer y de qué forma hacerlo. Eh, eh, yo les recomiendo también que se dejen llevar, pero que no pierdan la conciencia, que intenten sostenerlo. No es fácil al principio, claro. Nos vamos a, a, te, vamos a entrar a... Te impactas si pierdes el control o cualquier situación que, que pueda hacer que, que te llame de más la atención, uh -huh. hace que, que te entres en la historia, ¿no? Así como en la vida también. Claro, claro, sí. sí. Si nos perdemos en, en, en la historia de las situaciones que estamos viviendo, y, y claro, la conciencia de quiénes somos y qué estamos haciendo se nos va, y entonces ya ahí entramos en un sueño o en un ensueño inconsciente. Ahora, hay mucha actividad de la mente, ¿no? Y eso es un sueño común y corriente, no un ensueño. Y en esa actividad de la mente, claro, por eso mismo les decía recién, hay que relajarse, hay que... Es con una preparación. Claro, hay que tener un equilibrio y un ordenamiento energético óptimo para poder hacer realmente un viaje de ensueño. Es de bastante preparación, ¿sí? ¿Qué beneficios trae a nuestra alma el astral, el desdoblamiento Perfecto. Bueno, el primero de los beneficios que nos trae a nosotros que somos esa alma es comenzar a identificarnos con el alma, no con el cuerpo. Eso es fantástico, ¿no? inclusive poder desdoblarnos, salirnos y vernos desde afuera. Ojo, eso es posible y ese desdoblamiento trae muchísima sabiduría en una sola experiencia. Y bueno, luego, después descubrir que el espacio-tiempo es ilusión, porque cuando uno se sale del cuerpo y entra a esa realidad fuera del espacio-tiempo, pues puede ir al lugar y al sitio que se le ocurra con tan solo pensar, con tan solo quererlo. Entonces, entramos a una realidad superior cada vez que nos desdoblamos, que bueno, solamente grandes magos, las personas avanzadas espiritualmente puede llegar a lograr. Y, y qué fantástico que trabajemos en eso, ¿sí? porque está muy relacionado el trabajo que nosotros hacemos aquí en lo cotidiano, en la conciencia, en vigilia, con el trabajo que hacemos también me en la Está totalmente vinculado eso. No podemos nosotros estar Ejerciendo lo máximo de posible para avanzar espiritualmente aquí en vigilia y perdernos en el sueño uh -huh. sin tener en cuenta que también todo lo que se realiza ahí va a tener una enorme influencia. Aquí. ¿Tener influencia? Muchísimo. Claro. En este caso, ¿hay alguna forma en la que uno puede interpretar sus sueños? Eh, muchas veces pasa, ¿no? Soñamos algo y queremos saber qué significa pero eh, por lo general está relacionado con nosa, nuestras experiencias y procesos, ¿no? Claro. Eh, sí. Interpretar los sueños requiere también cierta práctica. ¿sí? Lo que pasa es que cuando nos perdemos en el universo del inconsciente, entonces eh, en ese inconsciente, que todavía suele ser muy poderoso en nosotros, eh, el lenguaje es muy simbólico. ¿Sí? pero ya, ya no estamos haciendo un desdoblamiento astral. ¿no? Ya, ya nos hemos perdido en ese universo del inconsciente. Ah, okay. Y ese inconsciente tiene mucho para decirnos, pero hay que saber descifrarlo. Hay mucha gente que está especializada o, o es observadora de estas cosas. Aquí hemos lucidado un montón de información. Sí. Sí. Por eso hay que estar muy pendiente de los sueños. Todos ustedes deben de tener una libreta a un lado. Deben de, de generar un interés por todo ese universo de cosas que se va a desarrollar cuando nos dormimos, porque entramos a otro mundo. Y venir de ese mundo y no tomar en cuenta nada de lo que se ha dado en ese mundo, entonces, claro, lo que podemos llegar a avanzar aquí realmente está en desventaja, puesto que toda esa información y toda esa labor allí la hemos despreciado, la hemos hecho a un lado. Sí. ¿Qué más? Jessica? de pronto, este, pues, tenía preparada como de desdoblamiento astral y... no sé. <risa> a ver, ahí. Pues, bueno, también eh, dentro de, si seguimos con el tema un poquito de los sueños que tú sabes que hay... Te o gusta. más bastante. <risa> perfecto. Este, sirve mucho tener una bitácora onírica, ¿no? Lo, lo que decías de la libreta donde empiezas a anotar tus sueños. Uh -huh. Y... Y pues también a veces el mismo sueño permite vivir un proceso que, es, que se iba a vivir aquí en la vida, pero si se vive con suficiente intensidad en el sueño, uno puede como eh, tener esa experiencia ya sin necesidad de transportarla a la materia. Exacto, muy bien. Sí, hay muchas cosas que se pueden resolver allá sin tener la necesidad de esperar que se viva aquí. Eso es fantástico, poder resolucionar las cosas allá antes de que se manifiesten aquí, porque pues, todo es mucho más simple en ese sueños? mundo, claro, en ese mundo del, del ensueño. Uno se puede reconciliar con personas, uno puede eh, resolucionar pendientes, uno puede arreglar muchas de las situaciones que aquí se nos dificultan de repente. Pero eso es cuando ya sabes, o ya, tienes, ya sabes más o menos. ¿Cómo interpretar esos símbolos, esos sueños, no? Eh, sí, pero eso, eso no es tan complicado. Aquí de lo que se trata es que seamos todos observadores y que pongamos interés a las cosas que se mueven en nuestro interior. Ahora mismo, estamos aquí conversando, estamos aquí platicando y, y se están observando ustedes a sí mismos. O están observando la cámara y la gente que está detrás opinando, juzgando, señalando. Eso nos pone Esto, eso nos saca del centro y eso nos hace perder lo, lo bello de, de compartir, de convivir, de tomar mate. Bueno, poner atención a las cosas que se desencadenan, se mueven a nivel interno, es fundamental y es importante. Y claro, ¿cómo no hacerlo cada mañana que despertamos Empezar a, a, a reflexionar, a recordar todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos vivido Y entonces, claro, esa información que anotamos en esa bitácora Luego nos va a servir muchísimo para comprender y entender Hay sueños que se recuerdan Y hay otros que, bueno, en la mañana a lo mejor sí tiene un sueño, pero... Claro, porque no tenemos el hábito porque no se nos ha enseñado en las escuelas, nuestros padres no nos han dicho de que los sueños son importantes, no son solo pura imaginación. Si se está dando en ese interior nuestro es por algo. Es verdad, puede ser puro subconsciente, puede ser puramente, pero ese subconsciente y esa mente está intentando resolucionar, sanar, limpiar. Porque así como el cuerpo físico descansa en ese momento en que estamos dormidos... Se pone en funcionamiento todo, todo ese aparato energético, mental, emocional, interno, que es necesario que se active para poder nosotros sobrellevar la vida en este mundo. Porque si las personas dejaran de dormir, este experimento se ha hecho. Hay por ahí unos documentos, no sé si sí, sí, se, se enteraste de esto. Sentido, sí. sí, había un gas Dicen que en Rusia hicieron este experimento Que a un grupo de gente les, no les permitía dormir Y bueno, se quería saber qué sucedía con las personas si dejaban de dormir Realmente no solo empezaron a enloquecer Sino que la gente empezaron a abrir portales Empezaron a suceder cosas muy nefastas, muy terribles ¿eh? Por ahí en internet está la información sí. Este grupo de, de, de, de convictos rusos con el cual se experimentó eh, en este hecho de que dejaran de dormir. Terrible, dramático, porque nosotros necesitamos sanar muchas cosas, resolver, resolucionar, y si eso no se produce y si eso no se da, entonces en este mundo empezamos a abrir portales. En este mundo no solo nos vamos a enloquecer, sino que, bueno, vaya a saber que... ¿Qué cosas podemos nosotros empezar a generar? Porque somos súper poderosos. Y sí, desequilibrados. Claro, sí. claro Entonces, pongamos atención a nuestro interior. En vigilia y pongamos, claro que sí, muchísima atención en el sueño. E intentemos, propongámonos, hacer cosas, resolucionar, producir encuentros. Juntémonos. Entre amigos y, y, y vamos a decirnos Bueno, vamos a juntarnos en el sueño ¿Sí puede? Por supuesto, claro Vamos a intentar A ver qué es lo que queremos sacar adelante Vamos a hacerlo juntos Claro, la primera noche, la segunda noche La tercera, tal vez no tengamos resultados Pero si perseveramos insistimos Vamos a empezar a traer fragmentos De información A lo cual la otra persona va a poder complementarnos ¿Sí? Y entonces vemos que realmente algo se está empezando a desarrollar. Y claro, podemos traer como consecuencia, gracias a esa labor de ensueño, que muchas de las situaciones, de las condiciones, de, de las necesidades que de repente eh, tenemos en este mundo, empiezan a resolverse, empiezan a sanarse, empiezan a limpiarse. Y conforme vas despertando en ese sueño al estar dormido despiertas también de este sueño de estar despierto Entonces, te exacto, vas dando cuenta de que no, que no son tan sólidas las cosas aquí en la realidad que, que hay muchos encuentros que, se dan, que no existen casualidades y uno empieza a vivir en otra dimensión el alma está en, en esas realidades del ensueño sabe perfectamente qué hacer porque tiene a flor de piel toda esa sabiduría sabiduría que una vez que se conecta con el ego, se topa con el ego, se topa con la materia, nosotros aquí no la sabemos aprovechar. Y es muy triste, es muy lamentable que siendo tan poderosos, siendo tan ricos, en vigilia la arruinemos, la compliquemos, nos enredemos, y luego en el ensueño tengamos que empezar a sanar, tengamos que empezar a curar, tengamos que empezar a limpiar y así nos pasamos la vida. Nosotros ensuciamos y allá limpiamos. Y volvemos a ensuciar y allá volvemos a limpiar. Y entonces, así ¿cuándo terminamos? Nunca. Qué fantástico sería que limpiemos allá y limpiemos aquí. Seguimos limpiando allá y seguimos limpiando aquí. Y sanamos y sanamos y limpiamos. Y entonces ya no hay inconsciente. Ya hay pura conciencia. Y hay un poder y hay una sabiduría extraordinaria. Y ya no hay separación, no hay división. Se dice que un maestro, un iluminado, duerme consciente. Jamás lo vamos a encontrar, dormido profundo, y él está atento a lo que está sucediendo en este mundo del cuerpo físico, y está atento, por supuesto, y ejerciendo las labores y el desarrollo de todo lo que quiere ejecutar allá en los otros planos y en las otras dimensiones. De hecho, el sueño comienza a ser un estado de meditación profundo. ¡Qué fantástico que podamos llegar a ese punto! Entonces, empezamos por anotar. Sí. El... Empezar a tener una libretita. Una libretita. Sí. Y empezar a cuidarse. A cuidarse en términos energéticos, sí. en términos físicos, meditación, en términos mentales, todo eso. mentales. Claro. Necesitamos ser fuertes energéticamente. Necesitamos poner nuestro anhelo a lo superior. Necesitamos... Realmente no perdernos en, en, en, en las puras situaciones que el mundo nos, nos envuelve, nos complica. Porque entonces, claro, si estamos completamente compenetrados en esta ilusión, nos estamos perdiendo de esa verdad incognoscible, fantástica, maravillosa, que puede realmente sacarnos... De, de este caos en el cual todos nos encontramos, en, manor, en menor o en mayor medida sumergidos. ¿Mm? Claro. Bueno. ¿Qué más tenemos? A ver, sí, todavía eh, este? Fíjate sí, que el día, bueno, ayer estaba conversando con, con una amiga que, que me menciona que estaba viendo un documental donde se le hacía seguimiento a ciertos niños genios ¿no? que que cuando niños los descubrieron que tenían muchísimo talento, muchísimo potencial, y que de pronto eh, pasa el tiempo y los ven trabajando en trabajos muy comunes, muy simples, ¿no? y, y les, les preguntan, oye, ¿por qué, estás, eh, ¿por qué estás haciendo algo? ¿Por qué eres un hombre tan simple si tú tenías este conocimiento así y todo esto? Y ellos responden eh, que con su misma inteligencia decidieron que la simpleza era lo que mejor les venía Por que ser o sea, que, que el mundo los quería con una responsabilidad casi casi que para tenerlos ocupados ¿no? cuando ellos se dieron cuenta que toda esa inteligencia y todo eso que tenían era para seguir nutridos, que no, que no era algo como de este mundo totalmente así es ¿Sí? si uno quiere preservar la sabiduría si uno quiere conservar máximo nivel de libertad, de conciencia, de luz, uno tiene que simplificar al máximo su vida. Algo parecido a lo que decías en principio, ¿no? Hay que actuar, entonces eso es lo que ellos hacen. Claro, claro. Si estás, en el mundo, si estás en el mundo, tienes que actuar, pero eh, el sabio busca escenarios en donde no haya... Que ejecutar personajes complicados, complejos, entreverados Un sabio no se va a poner en la política No se va a instalar en la lucha de poder Un sabio no va a competir, no va a querer demostrar nada a nadie Y eso es lo que todos nosotros vivimos intentando como seres humanos? Bueno, la mayoría, no todo. A lo mejor por eso es un niño superdotado, pues, también, algo simple. No, no es que... Pues es que no se van a comprometer no. con algo que los aleje de su búsqueda interior. De pronto todo este conocimiento que tienen eh, lo han logrado gracias a, a su búsqueda, a su interiorización. Claro. Pero, fíjate que estamos hablando de, de esos niños superdotados, pero ya a nivel eh, superlativo, ¿no? Sí. Eh, a nivel espiritual, porque hay niños superdotados o personas superdotadas que poseen un coeficiente intelectual fantástico, excepcional. Pero eso, Exacto. Pero eso no significa que sean personas realmente conscientes o que tengan un anhelo espiritual elevado. ¿sí? Eh, son dos aspectos muy diferentes. Bueno, no sé si han oído hablar de, de, de los niños índigo y de los niños cristales, sí. ¿sí? de las personas. Uh -huh. Bueno. Eh, estas personas que, en término áurico, en término energético, ¿no? ahora que tenemos esta cámara Kirlian a nuestra disposición, lo vamos a observar con mayor detalle, eh, se dice que el aura de los índigos tiene una, eh, tiene una gran influencia del color azul de esa energía. ¿sí? Y las almas cristales tienen... O, o, o prevalece la luz blanca, radiante, la espiritual. Y entonces ahí tenemos esta división, esta separación en donde el íntimo es aquel que por supuesto es inquieto, siempre está en la búsqueda, siempre está eh, aspirando a hallar respuestas y se sumerge en dilucidaciones y, y, y en razonamientos que son necesarios, que son fundamentales para despertar. Muy mal hacen aquellas personas que solo aceptan el mundo tal cual. Se les enseñó, se les presentó, se les educó. No podemos llamar a esas personas niños, niños o adultos índigos. Si tú nunca hiciste algo diferente al resto de las personas, no vengas aquí es que soy un índigo, ¿no? Un no índigo sí. realmente lo demuestra no por el color azul, que bueno, de seguro lo va a tener si es índigo. El índigo realmente se ve y se percibe porque está... Nunca conforme con lo que observa, con lo que ve, con lo que le enseña. Siempre está en una permanente búsqueda. Es muy inquieto, siempre, no para, va aquí, va allá, ese es el índigo. Pero, también está el cristal. Y el cristal ya no es un buscador. El cristal es un encontrador, eso es muy superior. Eso es maravilloso. El cristal sabe perfectamente que la respuesta llega sin buscarla. Entiende y comprende que el mundo, pues da lo mejor de sí Nunca pide, reclama, exige a las demás personas Sino que es capaz de entender a la otra persona De sentir compasión por la otra persona Confiando de que las respuestas llegan a su debido tiempo y es maravilloso Yo a todos ustedes les propongo Sean índigo o no índigo Volvemos volvámonos todos, niños, jóvenes, adultos, cristales. Seamos personas encontradoras, seamos personas que saben poco a poco entrar cada vez más a esa vacuidad. A esa vacuidad ¿Cómo? A ese vacío. A ese vacío que lo contiene todo. Exacto. Interesante, eh. Y por cierto, muy rico en material, ¿eh? <risa> Me sale muy bien el agua, ¿no? El agua, también. <risa> y ustedes también, no dejen de probar el mate, es fantástico. Pero no solo porque es un tecito que, que al cual, bueno, algunos lo toman con azúcar, otros sin azúcar. Aquí lo maravilloso es que nos estamos compartiendo, ¿sí? A través de un popote que para muchos podría ser un poco higiénico, pero, pero es un gesto de confianza, es un gesto de... de de hermandad, es un gesto de que, bueno, lo que tú dices, lo que yo escucho, y viceversa, es siempre importante. Compartiendo conocimiento. Compartiendo conocimiento compartiendo, y ¿qué? compartiendo de esa agüita también que es deliciosa y que se llama Martín. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos todavía bastante tiempo, así que, ¿qué tema podemos hablar? Regresando a lo de Viajes Austral. Ah, sí, dale, sí, sigue sí, preguntando <risa> Lo que pasa es que en algunos momentos me ha sucedido y Ajá. no sé cómo no, yo no sé si en mi, en mi consciente antes de, de integrarme al grupo Ajá. a mí me sucedía y no sabía cómo, por qué me sucedía o, okay. y, y me causaba angustia, miedo este, no, no me veía, no veía a mi cuerpo, pero sí sentía, entraba a casas desconocidas claro. o, o este, o, por la... Y como era obviamente de noche, de madrugada, por calles, yo por viajaba, calle, claro. y, y no encontraba, uno puede encontrar a alguien más que también esté en esta misma situación, yo decía, bueno, soy la única, no veo a nadie, está solo, y es como que la algo, me producía algo de angustia, ¿puedes tener contacto con alguien más que, que, que está teniendo un viaje extraño? Entonces... Sí, por supuesto, se puede tener ese contacto, pero... Ese contacto es posible si la persona ya ha desarrollado cierta conciencia uh -huh. eh, eh, en esa realidad. Uh -huh. Si ya tiene cierto control. Uh -huh. Puesto si, si lo haces y, y, y en ese momento tú no eres consciente y deja que las situaciones se desarrollen y solo estás recordando, que no es poco decir, porque recordar es importante, eh, es muy difícil que se produzca esos encuentros de forma fortuita, porque es muy, pues, tal vez no, no sepamos cómo manejar eso, ¿sí? Y bueno, si realmente queremos producir un encuentro, debemos de irlo eh, motivando, estimulando, proponiendo desde aquí. Bueno, eh, otra pregunta, duda Sí. Porque si yo no tenía conocimiento como, bueno, ahora que me mi al grupo y que voy conociendo de esta... De, ¿Y cómo te ha ido estos meses? que estás conmigo? ¿Sí? ¿Se han aclarado? Sí. ¿Se han despejado? Sí, claro. Sí, sí, sí. Es bueno, Definitivamente. Sí. ¿Por qué me sucedía si yo de alguna manera no me preparé para tener un viaje astral, un desdoblamiento? Claro. ¿Por qué? No claro. entendía yo el por qué claro. a mí me sucedía. Hay algo importante que debemos entender. Esta alma que nosotros tenemos tiene un pasado, un pasado que va mucho más allá de esta vida, en el cual desde ya tal vez hayamos trabajado con estas cosas. Entonces ya traemos cierto desarrollo, ya traemos cierta conciencia de todo ese mundo del ensueño. Y en esta vida no tenemos la comprensión, el entendimiento, pero eh, todo eso logrado en vidas pasadas se está desarrollando y, y lo seguimos trabajando, porque no perdemos ese avance. Esos tesoros espirituales que hemos incorporado en vidas pasadas, las tenemos en este presente. Y personas como tú, como Gaby, como yo, como muchos de los que nos están viendo, tienen muchas experiencias y, y, y no las puede explicar, no las puede interpretar, porque... Son logros que ha obtenido en otras vidas, pero que todavía no es capaz de responderla en esta. Hasta que llega un momento, llega un tiempo en donde sí, las respuestas llegan. Y uno dice, ah caray, ahora entiendo por qué me pasó lo que pasó. Ahora claro, no todas las personas tienen las mismas facilidades, los mismos avances. Eso no significa que no lo vayan a lograr. Tú ya venías con eso avanzado. Entonces lo manifestadas lo manifestabas sin querer, pero las personas que no se les facilita esto no significa que no lo puedan desarrollar, todo lo contrario. Para todos nosotros es posible alcanzar experiencias extraordinarias a todos los niveles. Y puedo, por ejemplo, ahora que ya me grupo, mejorar, eh, por ejemplo, ahora que ya tengo Cierta conciencia Pues esa es la, la idea, <risa> idea <risa> Trabajar de, en esto sí. Porque en, en su momento me producía angustia claro. Miedo a lo desconocido Pero no se ha disipado mucho de los miedos que tenías Luego que sí, empiezas, sí. Un, empiezas a comprender y Empiezas a uh -huh. entender uh -huh. Muchas sí, cosas sí, sí, sí. De hecho es fundamental que los miedos deban Y tengan que desaparecer en nosotros uh -huh. Porque si no ¿Cómo vamos a aventurarnos A vivir experiencias Místicas a realidades superiores si todavía existe eh, un miedo de perdernos un miedo de, de, de no comprender que pertenecemos a esos reinos identificados 100% con la materia decía una persona que conocí que por cada, por cada miedo que, que conquistas toda esa energía que, que te ataba se convierte en la energía que tú puedes manifestar de la forma en la que deses. Claro. Entonces, ajá, la transmutas inmediatamente, entonces tu fuego interno se, se come el, el miedo y lo, lo y hace irradiar luz. Y lo claro. ¿no? Fantástico. Sí. ¿Cuántos minutos va Ricky a todo esto? Porque yo aquí tengo un tiempo que no, no parece real. Como 45. y ¡Ah, 45 minutos! ¡Ah, caray! nos bueno, vamos a parar aquí. Es que yo veo aquí decía 11 minutos, 11 serio? minutos. ¡El tiempo no se va más! <risa> bueno, amigos. <risa> Gracias por seguirnos hasta aquí. Disculpen que me haya extendido, pero fíjense, mire, 11.45. Yo no entiendo por qué. Yo digo, qué bárbaro, qué lento, está si el tiempo. desplazamiento de realidad. Ah, el espacio-tiempo se, se, se, se, se desdobló. <risa> bueno, muchísimas gracias. Entonces, eh, por favor, sigan preguntándonos, déjennos en el buzón ahí la caja de comentarios esas preguntas, Juan, háganme llegar por email o por WhatsApp sus preguntas y aquí las responderemos y seguiremos completando esta, esta plática para enriquecerla con la participación de todos ustedes. Y bueno, gracias Jessica. Gracias. Eh. Dame un abrazo grande por participar. Gracias por compartir su conocimiento. No, no, no por nada, aunque nos extendimos bastante. ¿eh? Sí, Muchas gracias. Salúdense ustedes. Y un abrazo fuerte a todos Chau chau chau